Amigos, buenas tardes. Soy Celia Palacios, pertenezco a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y al proyecto Pide un Deseo México. Les quiero platicar el día de hoy de dos iniciativas muy importantes que FEMEXER está trabajando con organismos y asociaciones internacionales, todo para nuestros pacientes y familiares con enfermedades raras. Estas dos iniciativas son la cobertura universal en salud y una red colaborativa global para enfermedades raras. Les voy a explicar cada una. Voy a empezar con la Red Col Colaborativa Global para Enfermedades Raras. Esta surgió de la importancia que se le ha dado a un memorándum de entendimiento que se tuvo entre Rare Diseases International y la OMS, y la ONU, por supuesto, pero a través de la OMS es con lo que se hizo este memorándum. De ahí surge entonces la necesidad de generar una red, una a todos los centros expertos eh, en diferentes áreas terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades raras. ¿Cuál es el objetivo más importante de todo este trabajo? Que el conocimiento que se genere de las enfermedades raras no se quede anclado en el país en donde se genera, sino que pueda ser totalmente compartido para todas las personas en todo el mundo y así sean beneficiados los países con menos desarrollo, y los pacientes, por supuesto. Ahora bien, para que se genere esta red de manera correcta, hay dos etapas. La primera etapa consiste en describir las enfermedades raras, es decir, entender cómo en cada país se están denominando, entender la incidencia y la prevalencia de cada una de ellas. Y después, en un trabajo que va a llevarnos unos cuantos años, vamos a generar entonces estas faros de luz que van a ser los centros expertos que van a ser redes colaborativas. Esta es una iniciativa muy importante a la cual, claro, tenemos un mediano plazo para trabajar. La otra iniciativa importante es la cobertura universal en salud. Esta iniciativa surgió de Eurodis y Rare Disease International para trabajar y visibilizar a todas las personas que viven con enfermedades raras ya no queremos ser llamados enfermos raros no queremos que se nos diga de esa manera porque confunde y además nos limita las personas vivimos con una enfermedad rara pero no es exclusivo lo que nos define la enfermedad hay muchas otras cosas que somos somos fuertes, somos muchos y estamos orgullosos de serlo. Esta iniciativa llamada Cobertura Universal en la Salud está orientada para que hagamos campaña. Incluso hay un día, el 12 de diciembre, el Día de la Cobertura Universal en la Salud. Queremos invitaros a todos a que participen. Hay materiales gráficos disponibles para descargar y si es necesario traducir. En español ya tenemos el toolkit hecho para eso. Toda esta información queda disponible en la página de Rare Diseases International y pueden solicitarla también en Femexer. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar esto. Hasta luego.